Hoy festejamos el Día Mundial de la Televisión, una herramienta poderosa que ha servido para educar, informar, comunicar y entretener. En el gobierno del cambio, las iniciativas del MINTIC para la televisión pública se encaminan hacia su fortalecimiento y posicionamiento de este importante sector para aportar a la construcción de una economía para la vida y el desarrollo de los colombianos. ¡Feliz Día Mundial de la Televisión!